La serrería digital Voces, voces, voces, voces Que construyen Medialabra Bueno, bueno, pues empezamos nuestro cuarto programa Y yo ya tengo ganas de cantar ¿Cómo que el cumpleaños feliz? A ver, a ver, Patricia que todavía no ha pasado un año desde que empezamos. Por no haber pasado, no ha pasado ni tan siquiera un mes. Pero no es para nosotros, Santi. Ya tendremos tiempo de celebrar, esperemos, nuestro propio cumpleaños. Y entonces, ¿por qué comenzar con esa cancioncita? Bueno, pues es que resulta que en septiembre de 2007, es decir, hace ya 10 años, Medialab se convirtió en Medialab Prado. Y empezó a vivir en el Barrio de las Letras, en los bajos del edificio de la serrería belga. Donde ahora, por cierto, está el Laboratorio de Fabricación Digital, el Fab Lab. Exactamente. Entonces puede ser un buen día para explicar a quienes nos escuchan sobre esta sala que hace 10 años albergó el Medela Prado y que ahora es una especie de serrería moderna, podríamos decir que esa es la verdadera serrería digital. Pues sí, y de hecho, creo que voy a hacer una excursión a los fondos de la serrería belga para adentrarme en un mundo de máquinas del futuro. Conectamos entonces desde allí en unos minutos. ¡Venga, vale! ¡Deseadme suerte! Y mientras damos tiempo a Patricia, la exploradora, para que se adentre en el Fab Lab, os dejamos con… La lijadora. La lijadora. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a Pedro Álvarez, coordinador técnico de ParticipaLab. Eh, hablamos de software libre para señalar aquel software que está hecho con, de una forma respetuosa con el usuario y la comunidad. En general se entiende que el software libre es aquel que respeta las cuatro libertades. La libertad de uso sin ningún tipo de restricción, la libertad de estudio y modificación, que para ello necesitamos tener acceso al código fuente, a saber cómo está hecho, la libertad de redistribución, es decir, que podamos eh, dárselo a cualquiera de cualquier forma, ya sea cobrando o sin pagar por ello, y la, la cuarta libertad, que es la de poder redistribuir nuestras mejoras y cambios. Dicho de esta manera, puede parecer que es algo meramente formal, filosófico o, o incluso ético. Pero el software libre hoy en día representa probablemente una de las mayores hazañas de cooperación en la sociedad contemporánea. Puesto que miles, millones de personas en todo el mundo, unas expertas, otras simplemente usuarias, son las que hacen que el software se mejore, crezca, eh, se replique y se acerquen, muchas de las innovaciones tecnológicas que, que se conocen hoy en día, se acerquen a la sociedad. Podríamos pensar que el software libre es algo ajeno a nosotros y, sin embargo, pues eh, probablemente cualquiera de las personas que nos escucha tiene en sus bolsillos o cerca de ellas algún dispositivo que funciona con software libre o partes de ellas, de ese dispositivo, funcionan con software libre. Hoy en día, tanto las televisiones de nuestra casa o la Estación Espacial Internacional tienen componentes que funcionan con software libre. Es algo que, de alguna manera, atraviesa toda la sociedad moderna y con lo que eh, convive nuestro, nuestro quehacer diario, aunque no lo sepamos. Lo que es importante que tengamos en cuenta es que la idea de software libre lo que permite es que el usuario pueda manejarse en este mundo tan atravesado por la tecnología, pueda manejarse con esa libertad y sin restricciones al uso de determinadas eh, aplicaciones o, o técnicas o códigos en, en un país o en una circunstancia determinada. La serrería digital. Bueno, Santi, pues estamos aquí. Voy a bajar uh, por estas escaleras de madera a lo que sería la, la serrería moderna, es decir, al Fab Lab, al laboratorio de fabricación digital de aquí de Medialab Prado. Vamos a pasar aquí por una puerta también de madera y vamos a entrar en lo que sería una serrería moderna del siglo XXI. Vamos a ver. Bueno, ya estamos aquí, estamos en un espacio que es el espacio que ocupaba Medialab Prado cuando hace 10 años precisamente se mudó a eh, la parte de abajo de, de la plaza de las letras y estáis escuchando unos ruidos de fondo vamos a acercarnos primero para que escuchéis un poco más fuerte algunas de las máquinas que hay aquí que serían eso, las máquinas que, con las que se trabaja para de otra manera con una nueva forma de entender eh, el trabajo con la madera por ejemplo veis a escuchar un poco unos ruidos pues esa era una de las máquinas, pero hay otras funcionando aquí. Y para explicarnos eh, todos estos eh, aparatos que, que están funcionando en este momento, tenemos a, a Daniel Pietrosemoli, que es el coordinador de este laboratorio de fabricación digital, el Fab Lab Manager, digamos, de, del espacio. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Bueno, pues a ver, vamos a hacer eh, un recorrido por diferentes máquinas eh, para explicar a la gente que nos, nos escucha Claro, de una forma un poco sonora, qué son estas máquinas que existen en lo que sería una serrería eh, del futuro. Vamos a empezar, si te parece, por, por las unas máquinas que a lo mejor eh, a algunas personas sí que les suena algo más el concepto, que son las, las impresoras 3D. Por ejemplo, aquí tenemos una, vamos a escucharla primero. A ver, Daniel, cuéntanos qué es esto que estamos viendo. Vale, esta es la sería la estación de impresión 3D y aquí tenemos, bueno, como, como ves, varias eh, impresoras funcionando y son eso, son unas impresoras eh, de plástico que van construyendo un objeto eh, capa por capa. Claro, cuando hablamos de impresora, la gente se imagina ...las impresoras que tenemos a lo mejor ahora mismo en nuestras casas... Eh, ...esto es muy diferente, ¿cómo, cómo sería cómo le podríamos explicar a alguien... ...para que se hiciera una idea de esta de estas cajas? Pues básicamente es una manga pastelera, si se quiere... ...que yo voy, eh, o con la que yo voy depositando material... Eh, ...exactamente en los puntos donde, donde quiero... ...y de esta manera voy creando una figura que he diseñado... ...previamente en el ordenador, por ejemplo... ...y que ha pasado por un, un, un programa que básicamente traduce... ...esa figura en... ...coordenadas donde se va a ejecutar una acción, básicamente depositar material... ...y eso es lo que a la final se va a convertir en, una en la figura 3D que hemos diseñado anteriormente. Y claro, mucha gente se preguntará, ¿y para qué quiero mm, imprimir en 3D? Puedes hacer distin distintos tipos de cosas, desde piezas, eh, por ejemplo, para alojar eh, circuitos... ...o electrónica, soportes, hechos específicos para algún tipo de sensor... ...alguna cámara, un móvil, una grabadora, por ejemplo... Eh, hasta cosas bueno, mucho más complejas, ¿no? como es por ejemplo el, el, el trabajo del grupo de autofabricantes que hacen impresión con estas mismas máquinas de eh, prótesis o accesorios para, para prótesis eh, pues, prótesis biomecánicas que realmente están en, en, en, en utilización, o sea que más allá de un, de un prototipo es una pieza funcional. La verdad que impresiona mucho esto de saber que se pueden, se pueden imprimir eh, todo tipo de, de elementos en este tipo de, de máquinas. Vamos a pasar a otra de las, de las máquinas también que se utilizan aquí en, en el Fab Lab. vamos a intentar escuchar su sonido. Vale, esta es la cortadora las bueno, pues para que te, te hagas una idea, ¿vale? Porque nos hagamos una idea de, de, de tamaño. Esto es más o menos el tamaño de un plotter de ancho, como ocupa más o menos el espacio de lo que serían dos, dos, dos plotters, más o menos. ¿Vale? Plotter, plotter de papel. Eh, esta máquina lo que hace es que utiliza un, un, un láser para concentrar energía en un punto y a lo largo de un recorrido y nosotros con, decidimos qué vamos a hacer con, con, con esto, si vamos a cortar por ejemplo a cortar un material digamos que el haz de luz traspase completamente el material o si vamos a querer desgastar por ejemplo lo que ves aquí, los grabados que, se, que ves aquí en la pared, eso se han hecho utilizando un desgastado con láser, es como un, como, como un proceso de abrasión más o menos pero utilizando en vez de un contacto físico se utiliza eh, energía, ¿vale? es un proceso que se llama sublimación. Uh -huh. ¿Y qué tipo de materiales se pueden meter en, esta, en este tipo de impresora? Eh, esta máquina es bastante versátil en ese sentido. Puede trabajar con materiales como muy blandos o delgados, como papel, por ejemplo. Ahorita estamos haciendo una prueba con cartón. Podemos trabajar con eh, algunos tipos de telas. Podemos trabajar con materiales un poquito más duros, como DM, o, sea, eh, o mejor dicho MDF. Eh, contrachapado de hasta 8 milímetros, por ejemplo. Y eh, materiales un poco más plásticos como metacrilato y otro tipo de plástico. Básicamente cualquier material que eh, previa investigación sepamos que al cortarlo no emite ninguna, ningún humo tóxico para nosotros o para la máquina, ...es susceptible, susceptible de ser cortado con esta máquina. Y ahora vamos a terminar con la máquina... Eh, ...que sería la madre de todas las máquinas... ...que es la que está en una sala separada... ...del resto del, del Fab Lab... ...y que cuando hemos entrado... ...es la que más ruido estaba haciendo, ¿no? Vale, eh, esto es una fresadora de control numérico... ...volviendo al tema de las analogías... ...con una herramienta más tradicional... ...pues bueno, las herramientas tradicionales ...son los trompos de mano, ¿vale? ...o las fresadoras de mano que lo que hacemos es irlas llevando también con digamos con nuestro, nuestro propio cuerpo, vamos llevando alrededor de un recorrido ya trazado, pues esta máquina, eh, digamos, que quita ese elemento humano, eh, nosotros quedamos, digamos, para programarla y decirle cuál es la ruta que, que, que va a seguir a través de un, de un programa de, de diseño, ¿sí? Y la máquina lo que hace es que lleva a, a través de ese recorrido, va llevando un cabezal, y ese cabezal lo que tiene es una fresa que va girando, le vale, va girando y va desgastando el, el material. Y el tamaño entiendo que permite que se, se utilicen piezas más grandes de, por ejemplo, de madera, como estamos viendo aquí, que son grandes para, para un tipo de, pues, eh, no sé, que se, pueda, se puedan utilizar en otro tipo de, de dispositivos que, que necesiten más tamaño que lo que hemos visto con la láser, ¿no? Eso es. Esta es la máquina que nos permite, eh, digamos, trabajar con prototipos más grandes y trabaja con un tamaño eh, estándar de madera, que son dos metros y medio, por eh, un metro veintidós, un metro veinticinco, eh, más o menos. Entonces nos permite trabajar con una plancha entera de madera que no tenemos que recortar como tenemos que hacer con la cortadora láser, que hay que recortarle el material que, que vamos a utilizar en ella. esta máquina le metemos una plancha de madera entera y pues eso, es capaz de, de, de construir muebles más grandes, eh, mesas, camas, hemos hecho con, con, con esta o sea, sin tener que, digamos, separarla por partes puede ser un digamos los largueros una cama entera gracias al, al, al área de trabajo que, que tenemos bueno Daniel pues yo creo que lo vamos a dejar aquí para que al menos la gente se haya llevado una impresión general de lo que es este espacio este laboratorio de fabricación digital eh, y te dejamos aquí con bueno pues con todas estas máquinas que me ha dicho también que incluso se pueden llegar a programar al menos las de las máquinas de impresión 3D para hacer música eso es correcto sí puedes eh, el, el, una de las cosas eh, interesante digamos de estas máquinas es que todas utilizan un lenguaje común, es un lenguaje de programación que se llama G-Code y ese programa pues lo han logrado modificar para interpretar melodías eh, MIDI para un poco con el ruido de, propio de los motores de las máquinas funcionando a determinadas velocidades emulan un poco lo que sería el, el, eh, podría ser una melodía. Bueno, pues intentaremos poner una melodía de estas para que la puedan escuchar todas las personas que estéis escuchando el programa. Y, y nada, devuelvo a la conexión desde aquí al estudio en el que estará Santi esperando. Gracias. La Serrería Digital Gracias Patricia por esta entretenida y sonora excursión por el Fab Lab. Veo que vienes enterita. Sí, sí, me han entrado ganas de, de meter la mano en alguna de esas impresoras, pero no he perdido, no ningún, has perdido dedo. ningún dedo. No perdido <risas> ningún dedo, Bueno, pues seguimos presentando los laboratorios de Media Lab Prado, como hemos hecho en los programas anteriores. Y hoy le toca el turno al laboratorio de prototipado, el Prototypalab, que además es el que está más relacionado con el Fab Lab. Pues sí, y para hablar de, de ello tenemos con nosotros a su coordinadora que es eh, Sonia 10 Hola, Sonia. Y lo primero que necesitaríamos aclarar es qué es esto de prototipar. Es el momento en el que se lleva a cabo una idea, se pone en práctica y se materializa y se concreta en una primera versión funcional. Entonces, eh, pues digamos que el prototipar es esa parte de Media Lab que dentro de lo que es eh, un poco está orientada a la producción, ¿no? pero sería la producción y el proceso y es el eh, lugar donde cabe el experimento cabe el error y donde tiene lugar pues eh, todos todas las eh, la, la forma de llevar a cabo las ideas ¿no? de poner de concretarlas cuando claro. hablas de prototipos a qué hace referencia claro. a qué te refieres también hay que tener en cuenta que, la, que lo que es la plataforma eh, prototipal ahora también nace un poco de interactivos eh, interactivos que lleva 10 años ocurriendo en mm. su faceta de talleres y seminarios y que tuvo eh, pues ha tenido multitud de proyectos eh, todo bueno todo esto tiene que ver con la experimentación y eh, el estudio eh, sobre las... Eh, o sea, vamos a ver, ¿por sería la, el estudio y la experimentación en los procesos eh, sobre electrónica creativa, ¿no? Tanto eh, puede ser hardware libre, software libre, siempre con código abierto. Entonces, eh, claro, eh, los proyectos que tienen lugar ahí pues tienen mucho que ver, pues muchos de estos, eh, de, con cacharreo, tiene que ver también con, eh, por ejemplo, te pongo, te pongo ejemplos, no así que más, uh -huh. más en concreto. Pues podría ser cuando alguien tiene una idea de monitorizar un huerto urbano, como puedes tú, desde tu ordenador o desde tu eh, móvil, pues coger y monitorizar qué está pasando en tu huerto, darle agua, tal. O puede que necesites eh, pues hacer un intercambio, saber dónde hay huertos colectivos en tu, en tu barrio. Entonces podría haber una app en la que tú puedes eh, también saber dónde están los grupos de consumo, si tienes un excedente de tomates, ¿quién te los puede cambiar por, por patatas? Eh, por ejemplo, otros ejemplos relacionados con el mundo de la bici, que ahora está así tan en, en el aire, pues sería, eh, por ejemplo, el hecho de que eh, se le coloquen sensores a, una, a las ruedas de una bici para que cuando vas por la ciudad vayas de alguna manera detectando dónde están los baches. O, que eh, para la comunidad de ciclistas tú puedas ir con tu bici, y puedas ir viendo, detectando dónde están los lugares donde hay problemas, donde podría haber accidentes y eso lo mapees y que luego esté, eh, sabes, en común para que la gente lo pueda eh, visitar. O sea, en una web, por ejemplo, en una aplicación. Eh, hay un montón de, de proyectos también igual relacionados con, relacionados con biología casera. Y, por ejemplo, también eh, ha habido proyectos eh, como cómo realizar un ordenador con frutas, ¿no? uh -huh. con la energía de las frutas, o cómo construir una cocina comunitaria para que es para generar comunidad en el barrio la gente lo va, es una cocina portátil, ha habido más de un proyecto de eso también donde tú pues bueno, puedes de alguna manera utilizarlo como un centro como un nodo para que la gente mm. eh, pues haga asambleas o en fin. Claro, todos estos ejemplos que nos estás poniendo precisamente pues tienen que ver mucho con lo que comentabas antes, con el cacharreo, con la electrónica sí. eh, son proyectos entonces a los que en realidad se puede vincular solo gente que, que sepa de electrónica o no, por ejemplo no. alguien puede venir con una idea y desde Prototipa Lab se asesora y, y se une otra gente que sí sabe de esto. Claro, La idea es eh, que en todos eh, estos procesos tienen que ser, deberían ser comunitarios, deberían ser eh, colectivos, ¿no? porque se trata de que haya un montón de saberes de cuanto más eh, multidisciplinar sea el grupo, mucho mejor. Hay que tener tiempo para poder escuchar a cada uno de ellos para que desde ese, esa riqueza de puntos de vista podamos conseguir eh, generar un prototipo que realmente sea inclusivo, sea abierto, o sea que es muy importante que haya mucha gente y además eh, deberíamos también entender y que es una de las cosas que deseamos uno de esos sueños, ¿no? que cada vez que tenemos un taller que cada vez sea, que lo podamos hacer más lento, que, que tengamos más tiempo para desarrollar eso y entonces es inclusividad, apertura y si, si cabe lentitud ya sería ¿Qué actividades están alrededor o son las que uh -huh. articula prototipala, ¿cuáles serían? Pues mira, normalmente, bueno, dentro de Medialab tenemos, por un lado estaría, o sea, que prototipar se hace también desde una desde las líneas de investigación, se hace desde los grupos de trabajo y se hace desde las convocatorias abiertas, que lanzamos eh, varias al, al año de diferentes temas, pero en concreto, por ejemplo, ahora pues eh, tendríamos eh, está encima Grigri Pixel donde vamos a construir como inmobiliario urbano para el espacio vecinal de Arganzuela. Pues hay, por ejemplo, eh, entra en juego esta metodología que tenemos en Media Lab que sería pues, lanzar una convocatoria, se presentan proyectos, de esos proyectos luego se hace una selección, es un grupo de mentores y para personal de Media Lab, gente de Media Lab que eh, decide cuáles son, de, porque normalmente igual se pueden presentar hasta 100 y eh, se seleccionan de entre 8 y 10 y luego hay una convocatoria abierta de colaboradores para que se sumen a realizar esos proyectos. Digamos que esa sería eh, la forma para realizar prototipos. También tendremos, en bueno ya esto es en, para, para todos los fans de interactivos, pues te estará abierta la convocatoria supongo que más o menos en febrero así o en febrero del año que viene para realizar, no, un poquito más tarde porque esto va a ser creo que es, se ha retrasado, mayo junio. Entonces, bueno, pues sí, esa es la... La fórmula es o sumarte en los grupos de trabajo, miras a ver cuáles son los grupos de trabajo en la página web de Media Lab y verás que hay muchos que tienen que ver con, pero puede ser desde un tema textil, de cocina, o sea, hay infinidad de temas porque, claro, prototipar, puedes prototipar desde ideas, eh, puedes prototipar, eh, yo qué sé, ciudades, gobiernos, pues se prototipa todo, ¿no? O sea, y además algo muy importante de de esta parte, ¿no?, del, del prototipo ALAV es su la calidad de, de experimentación, o sea, es ese, es ese lugar como donde puedes eh, errar, ¿no?, donde cabe el error y donde puedes en un momento dado eh, hacer uh, este juego de la, la prueba y el... Y el error no entonces eso es algo que pues, nos iría mucho mejor en la sociedad si pudiéramos tener mucho más espacios para jugar entre comillas y es eso es experimentar no gracias sonia por presentarnos el prototipa lab y precisamente tú terminabas hablando sobre la necesidad de jugar y experimentar más y justo sobre eso nos explica el grupo de trabajo que escucharemos en la siguiente sección El clavo, el, clavo, el clavo.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 Sí, nuestro grupo se llama Interactivas porque nació de, bueno, con un chico que vinimos a un taller de interactividad con Arduino en Media Lab. Uh, tuvimos la iniciativa de formar un taller nuevo aquí en Media Lab para desarrollar, para trabajar lo que es la interactividad. Eh, interactivas no significa que solo sea de mujeres, simplemente es por el alcance un poco feminista. El clavo. ¿Qué hacen? Eh, nuestro interés de las personas que nos juntamos en un principio era poder entender un poquito más de programación y de cómo poder hacer funcionar sensores y que sean interactivos a tiempo real. Uh, para esto estamos usando sensores, partimos con el Arduino y ahora estamos con Kinect y estamos trabajando en conjunto código, siempre usando software libre y código abierto. Y en este caso el Arduino es una placa externa que se conecta al ordenador, la cual la conectamos a un, por ejemplo, lo que nosotros estamos usando, un sensor de proximidad de ultrasonido para que reconozca si la persona está más cerca o más lejos de nuestra proyección. Queremos hacer un portal un poco psicodélico, medio cósmico, en donde la persona interactúe con esta pared, que sea una puerta mágica. Entonces la gente cuando se acerca a la pared, la pared reaccione, haya una proyección que se abra, que se quiebre, y también haya como una proyección de sí mismo, como un avatar. Por ejemplo, lo que hicimos ahora fue proyectar el esqueleto de nosotros con la cara de un gato. Entonces queda súper divertido porque uno baila y realmente lo que tú ves, la proyección, es un gato que baila. El clavo. ¿Para quién? Es un grupo abierto, aceptamos gente nueva constantemente. De hecho, algunos han dejado de venir por tiempo porque le han salido trabajos que no han sido compatibles y se han integrado otros. Eh, es un grupo horizontal en donde principalmente nos hacemos apoyo entre todos para programar y para entender cómo hacer funcionar el código, cómo hacer funcionar los sensores. Entonces nos interesa mucho gente autodidacta, porque aquí es como más apoyo entre nosotros, pero no hay un profesor que enseñe y alguien que llega en blanco tiene que tener también la motivación de hacer tutoriales, entender un poco de código, eh, entender como un poco lo básico del lenguaje. Nos damos apoyo moral principalmente porque, bueno, una cosa importante a decir es que, para que la gente no se asuste, que los que participamos en el grupo ninguno somos muy expertos en código. De hecho la mayoría partimos como aficionados, estamos todos ligados de repente a cosas más artísticas eh, y nos interesa aprender de código, pero ninguno es ingeniero, ni sabemos mucho de código. Entonces, de alguna forma nos damos como apoyo moral y mental para poder ir entendiendo el código. El clavo. ¿Cuándo? Las reuniones son todos los viernes por la tarde, de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, en la sala Minilab B, Minilab 2, de Media Lab. Uh, cerramos en el verano y ahora queremos estar por lo menos hasta noviembre. Y quizá el proyecto se alargue. El clavo. ¿Cómo participo? Pueden venir directamente el viernes y presentarse a las reuniones, el viernes a las 4, cualquier viernes que puedan, o nos pueden mandar un email a interactividad.medialab.com. El clavo. La, La serrería, serrería digital. digital. Maderas, exóticas. Maderas, exóticas. Maderas, exóticas. Maderas, exóticas. Maderas exóticas. Maderas exóticas. Entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente a nuestra serrería. Bueno, pues el primer cargamento que os traemos viene directamente del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Si no sabes lo que es, entra ya mismo en datos.madrid.es y allí podrás encontrar y descargarte conjuntos de datos con información pública sobre tráfico, energía, empleo, seguridad… Si eres estudiante, periodista, desarrollador de aplicaciones o, en general, te interesan los proyectos relacionados con los datos abiertos, todavía estás a tiempo de participar en la segunda edición de los Premios de Datos Abiertos de Madrid 2017. Eso sí, date prisa porque tienes solo hasta este sábado 30 de septiembre para presentar una propuesta. Tienes toda la información de esta iniciativa organizada de forma conjunta entre Medialab Prado y el Ayuntamiento de Madrid. En datos.madrid.es. Maderas exóticas. Y la segunda madera exótica es sobre la DADEY, una convocatoria mundial para dar a conocer la figura de la matemática y programadora del siglo XIX, Ada Lovelace, y en general sobre las mujeres en el mundo de la tecnología. Para celebrarlo, el laboratorio de datos de Media Lab organiza dos actividades. La primera es el lunes 9 de octubre y consiste en un taller de música en vivo creada por ordenadores a cargo de Live Coding Madrid. Al día siguiente, el martes 10, se han organizado un par de mesas redondas para analizar la situación actual de las mujeres en el mundo de la tecnología. Ambas actividades, recordamos, lunes 9 y martes 10 de octubre empiezan a las 6 de la tarde y son de libre acceso. Maderas exóticas. maderas exóticas y un último recordatorio este sábado 30 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de Media Lab Prado se presentarán los proyectos de Visualizar 17 ¿estáis todos invitados? la serrería digital el destornillador desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos Inteligencia colectiva. Pues inteligencia colectiva es cuando para alcanzar un, un objetivo un grupo de personas colabora poniendo en común su inteligencia y su propio saber para alcanzar ese, ese, ese objetivo cada persona o cada individuo sabe perfectamente cuál es su papel para contribuir al común. Un ejemplo de inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva eh, en el primer momento en el que se identifica es cuando se observan eh, eh, grupos de individuos como por ejemplo insectos, ¿no? Cómo colaboran los insectos para conseguir eh, determinadas cuestiones. Por ejemplo, eh, las hormigas legionario, ¿no? Para traspasar de una zona a otra, por ejemplo, cuando, tienen, cuando se encuentran ante, ante brechas o, o ante un vacío, entre ellas se organizan. Para crear puentes, porque eso es lo mejor para la colectividad, para conseguir comida. Entonces, muchas de ellas se ponen, eh, generan una estructura que es un puente y van pasando por encima. Entonces, toda la comunidad pasa para conseguir el objetivo común, que es comer. El destornillador. El destornillador. Hacker. Eh, el concepto hacker simplemente describe a un, a un tipo de persona que desea conocer de forma amplia y extensa un sistema con la intención de mejorarlo. Esa es la única definición clara de, de, un, de un hacker, de lo que es un hacker, de la figura de un hacker, que está muy ligada al sector informático, pero en una visión histórica puede estar ligada a otros procesos de transformación, como puede ser... ...los egipcios, los romanos... ...o sea, siempre podemos tener en mente... Ese, ...esa figura de una persona que desea conocer... ...muy mucho un sistema como para mejorarlo... No, está, ...no tendría que estar vinculado directamente... ...al tema tecnológico... ...pero es verdad de que la industria hollywoodiense... ...nos ha venido a, a mostrar una figura... ...asocial o antisocial... ...que viste de negro, que le gusta la oscuridad... Que le gusta delinquir, los medios de comunicación compran eso y llaman a los ciberdelincuentes, los llaman hackers. Entonces, no está. O sea, es verdad que un ciberdelincuente puede, puede ser un hacker, pero la mayoría de, de los hackers no somos ciberdelincuentes. Somos personas que, de una forma o de otra, intentamos conocer el sistema que nos toca vivir, ya sea un sistema político, un sistema social, relaciones personales y humanas un sistema informático con la intención de mejorarlo. Y luego en el término de mejora, pues ya vienen los debates que nosotros y nosotras internamente tenemos para ver qué, qué significa eso de mejorarlo, que eso es otra cuestión. Pero siempre es con la idea de innovar para tener un sistema mucho mejor para el, el conjunto de las personas que forman parte de este mundo. La serrería digital. Gracias a Alejandra Baciero, coordinadora de ParticipaLab de Medela Prado y a Pablo Martín, hacker cívico y mentor de Visualizar 2017, por haber desatornillado estos conceptos para la serrería. Y con estas definiciones ponemos punto y final al programa de hoy. Eso sí, con un brindis por estos 10 años que celebramos desde que Media Lab aterrizó en la serrería belga. Además del brindis, Patricia, podríamos regresar al Fab Lab e intentar hacer una tarta de cumpleaños con la impresora 3D. Pues no es mala idea. Vamos a hablar con Daniel y ya os contaremos en el próximo programa si lo hemos conseguido. Hasta la semana que viene. ¿Escuchaste? La serrería digital. Voces, voces.